Hola amigos nicotecnianos Bueno, vamos a continuar con la clase Ahora en este caso lo que vamos a hacer es abrir el documento Espero que hayan manejado un poquito las herramientas básicas Como por ejemplo Zoom O desplazarse en, en el programa Con la barra espaciadora, si no lo recuerdan Barra espaciadora te desplazas sobre el documento Y con la Z activas la, la herramienta Zoom Que te permite acercarte o alejarte Como te mostraba en el video anterior esos son como los, las herramientas más importantes que vamos a estar usando. Y ahora vamos a comenzar a ilustrar con los objetos eh, que nos pone el, el, el programa como, como al principio. Después lo que vamos a hacer nosotros es ilustrar con herramientas más avanzadas, pero al principio tenemos que comenzar con lo más tranquilo. Bien, bueno, acá a la izquierda tenemos nuestros objetos que serían como los objetos comunes, o sea cuadrados, círculos y de algunas formas más. Y vamos a comenzar a trabajar con esta herramienta que es un cuadrado. Lo que vamos a hacer hoy es trazar o dibujar un auto bastante simple, el típico autito ladrillito, porque lo importante acá es trabajar o entender la herramienta de las líneas o vectorial. Así que muy bien, lo que voy a hacer es trazar un rectángulo, así más o menos, en tu caso puede que eh, tengas color de relleno o que tengas eh, el borde de la línea, no sé cómo lo tengas en tu caso, ahora voy a elegir la herramienta Zoom, acá, Zoom, y me acerco ahí a ver mejor, si no recordá que con la herramienta Zoom seleccionada o Z, fíjate que el icono del de mouse cambia, recordá que eh, con la tecla control y la ruedita entras y salís, o si no haciendo clic entra y si mantenés la tecla shift y clic se aleja ¿sí? así que tené en cuenta eso, bien acá yo tengo este objeto que creé recién en mi caso tiene los bordes negros y no tiene un relleno de color ¿sí? eh, no sé cómo lo tengas vos eh, igualmente no importa lo que importa es lo siguiente vamos a a, a modificar este objeto ¿sí? para eso fíjate que cuando yo Hago clic en el objeto. Cambian las flechitas que están a los costados. ¿sí? Entonces si hago un clic. Ahora lo puedo rotar. Y si hago un clic de vuelta. Ahora lo que puedo hacer es cambiar el tamaño. Fíjate. Estas flechitas me ayudan a modificar lo que es la escala. Más grande, más chico. Y otro clic más acá. Cambia a la posibilidad de rotarlo. ¿sí? Así que esto lo puedes poner como más te guste. En mi caso lo voy a dejar como estaba antes. Así que voy a volver. Paso atrás. Edición. Deshacer. Deshacer o control z en el teclado para volver para atrás ahí está ahí tengo mi objeto y qué pasa yo acá tengo otra herramienta que es otra flechita negra que es para trabajar con lo que son los nodos nodo para que me ponga más acá nodo justamente es eso un nodo es la intersección o donde se juntan las dos líneas por ejemplo para que elijo la herramienta y fíjate cómo cambió esto es una línea o un vector esta es otra línea o vector y en el punto en el que se unen ese punto rojo que te marqué acá recién ese punto se llama nodo el nodo lo que nos va a permitir es poder modificar eh, la forma de la línea o del vector para poder empezar a darle forma bien así que ahora sí este objeto que es este rectángulo yo puedo hacer varias cosas con este, esta herramienta ahora por ejemplo puedo moverlo de este lado y se vuelve a agrandar o achicar, o sea se escala, lo mismo que de este otro lado, estas puntas fíjate son cuadraditas, la vas a ver cuadradita, y acá arriba es una punta pero redonda, ¿sí? si yo toco clic acá y arrastro, lo que cambia es el, el, la punta o la forma de la punta, ¿sí? la convierte de lo que es en punta o cuadrado a una, una terminación redondeada. Un consejo que te voy a dar es que vayas poniendo pausa en el video y vayas probando la herramienta. sí, O sea, mientras yo voy haciendo, pone pausa en el video, probá la voz en tu compu y te vas fijando como para ir comparando. No, no, no te recomiendo que veas todo el video después lo hagas porque te vas a ir olvidando, así que trata de ir haciendo a la par conmigo. bien? Eso lo controlas vos. Muy bien. Entonces en este, en este caso, el objeto este rectángulo, lo voy solamente puedo modificar lo que es el tamaño, como te mostraba de este lado o de este lado, o sino también la, la redondez o la terminación, ¿sí? o sea, más eh, con forma de redondel, fíjate, hay más tipo redondel o más tipo en punta cuadrada, ¿sí? en este caso no mucho más que eso, pero a partir de un objeto como este podemos dibujar, que de hecho la idea, como te decía, es dibujar una especie de auto tipo ladrillito, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, fíjate, tenés dos flechitas bien una es para el objeto como tal y otra es para trabajar lo que son las intersecciones las puntas y esto nos va a ayudar muchísimo a darle forma a nuestros dibujos así que con esta segunda flechita seleccionada y nuestro objeto también seleccionado como hago yo primero hago clic en el objeto o hago una selección para elegir todo el objeto es cualquiera de esas dos formas para poder elegir y ahora sí elijo mi segunda herramienta esta la flechita esta negra con, con esa curvita violeta y ahora lo que voy a hacer es necesito transformar este objeto a líneas fíjate si yo dejo apoyado acá el mouse me dice que esta herramienta se llama eh, o sirve para editar nodos de trayecto o tiradores de control exactamente esto vamos a editar los nodos es decir vamos a trabajar con estas puntas pero vamos a convertir este objeto en un objeto editable. ¿Cómo se hace? Mira, con esta herramienta que está acá arriba. Este rulito que está por acá arriba nos convierte el objeto, es decir, este cuadrado, en un objeto editable. Así que simplemente hacemos clic acá, clic, ahí está. Y ya tenemos este objeto para manejarlo como queremos. Antes cuando tiraba de este, de este lado, lo escalaba, o sea, lo hacía grande y chiquitito. Y ahora, si yo tiro de acá... Fíjate que ya puedo deformar del todo este objeto. Entonces ya con esto puedo empezar a generar formas distintas. Es decir, yo empecé a crear a partir de un cuadrado. Pero ahora empiezo a personalizar mi forma. Bien. Voy a dejarlo por acá. Voy a venir a edición. Deshacer. Y vuelve al momento anterior. Ahora. Si vos pones el mouse cerca de la, de la línea esta. O de esta o cualquiera de ellas. Fíjate que te aparece una manito en el mouse o sea, en el puntero del mouse ¿sí? esa manito significa que si vos haces clic y arrastras, te genera una curva, esa curva ya empieza también a modificar este tipo de objeto porque pasó ya de ser cuadrado o rectangular a tener eh, un lado de, de su forma con curva, y fíjate que aparecen como una especie de remos o manejadores estos manejadores tienen un nombre que se llama Curva Bézier o, o controladores, manejadores, como quiera decirle la verdad que no importa mucho ahora pero lo que nos permite hacer esto es hacer clic en ellos y modificar la intensidad y la forma de la curva, fíjate yo lo dejo para acá, lo dejo para allá y ya puedo empezar a personalizar mi estilo de dibujo, ¿sí? va tomando como forma ahora voy a volver hacia atrás como para que se ponga como estaba antes hasta el punto que lo necesito como antes ahí está, y voy a continuar desde acá Sí, porque yo lo quiero como estaba casi como al principio. O sea, está transformado en líneas con este botón de arriba. No hace falta tocarlo de vuelta, ya está. Ahora, vos fíjate, si yo hago doble clic en alguna de estas líneas. Digamos que acá, por ejemplo, doble clic, doble clic. Aparece un puntito nuevo. Este puntito nuevo es un nodo nuevo. Y esto es lo que vas a tener que hacer. O sea, vas a tratar de poner algunos noditos más. Porque estos noditos, fíjate lo que nos va a permitir hacer. Estos noditos va a hacer que podamos darle forma. A esto entonces la idea cuál es la idea es hacer un como un auto ese típico auto viste cuando uno dibujaba que era chiquitito que hacías como el, el auto el tipo ladrillito justamente eso vos podés crear o borrar estos puntitos fíjate yo ahí creé bastantes digamos que cree así cree así y digamos que acá cree cree un, un nuevo puntito con doble clic pero digo para este este no me sirve bueno, se puede borrar. ¿Cómo lo borras? Con este botón de acá arriba. ¿Sí? Suprimís el nodo que creaste recién. Suprimir. Y lo que tiene de malo es que se convierte en, en una curva. Pero se arregla fácilmente. Tocas en este punto de acá arriba. Esta opción de acá. Este punto de acá abajo. Esta opción de acá arriba. Te la quiero mostrar bien de cerquita. Esta punto de acá. Esto lo que hace es convierte eh, en esquina. O sea, en forma recta. ¿Sí? Fíjate acá abajo. Este puntito que quiero transformar de curva a línea recta. Toco acá. Tuc, y ahí lo transformó en recta. ¿Bien? Así de fácil. Entonces, listo. Ahora lo que quiero hacer es generar o crear ese típico autito nuestro. ¿Bien? Ahí está. Vamos a hacer un, un autito sin mucha más forma en este momento. Aunque si te animas a hacer algo más eh, estilizado, por supuesto... Que estás más que bienvenido para hacerlo, ¿bien? Esa es mi, mi forma base, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es generar, o sea, hacer las cosas que le faltan al auto, ¿no? O que el auto tiene, por ejemplo. Las ventanas, las ruedas, las puertas. Y la idea es empezar a dibujar todo ese tipo de cosas. En principio, ya tenemos nuestra base, ¿bien? Voy a cambiar de herramienta para elegir esta otra, la herramienta de, de seleccionar el objeto, que es todo esto. Y fíjate que acá a la derecha hay un panel y este panel nos va a permitir trabajar mejor o, o darle ciertas opciones a nuestro objeto muy bien puedes estirar en este caso el panel o tocar los botones que están por acá por ejemplo esta flechita que está acá abajo a la derecha te voy a mostrar bien con un zoom ahí está esta flecha que está acá abajo a la derecha te permite abrir lo que son eh, las ventanas que te permite darle cosas adicionales a tu objeto mira, por ejemplo yo te decía que acá mi objeto tengo el borde es negro y el relleno es transparente ¿sí? como se puede ver, lo vas a ver en blanco pero en realidad es transparente, no tiene un color de relleno así que, fíjate, yo acá con esta flechita que está acá abajo activo este, este menú y le digo que quiero que me muestre las opciones de relleno y de borde ahí está, ahí active Y ahí se activó. Bien, perfecto. Este menú de relleno y de borde nos va a ayudar bastante a definir cómo queremos nuestro objeto. ¿sí? Acá arriba tenés los, eh, las opciones de trabajar. Por ejemplo, con el relleno, con el color de lo que es el borde y trabajar con lo que es eh, también el, el estilo del borde. Bien, Por ejemplo, relleno. Acá estoy parado en relleno, acá en color de trazo voy cambiando. Fíjate que esta rayita azul te indica dónde estás parado. En relleno por ejemplo no tengo un color Y si yo hago clic por acá Y arrastro en este Triángulo de color puedo Cambiar el tipo de relleno que va a tener mi auto Ahí me alejo para que veas Y fíjate estoy parado en relleno El tipo de relleno es un color Uniforme o pleno Y puedo cambiar el tipo de color ¿sí? Por ejemplo un azul, un amarillo Lo que quiera no sé en este caso lo voy a dejar así Como en azul eh, Y listo Y nada más va a quedar así ¿Sí? no mucho más que eso ahora yo tengo color de trazo negro ¿sí? entonces color de trazo cambio acá y fíjate está en color negro yo podría cambiarlo a rojo y ahora fíjate que está cambiando a rojo entonces tened en cuenta esto lo ideal que te recomiendo yo es que trabajes siempre con lo que son trazos no importa el color de relleno al principio y una vez que ya quieras empezar a colorizar ahí sí le vayas generando el relleno bien así que Quiero mostrarte este panel de herramientas un poquito más para que lo tengas en cuenta. Te repito, toca pausa, prueba la herramienta, volvé, trata de entender cómo es que va funcionando. Retrocede el video, fíjate lo que yo hice o dónde está la herramienta. Hasta que te pongas canchero donde está cada cosa. Bien, fíjate que el estilo de trazo acá me dice cuánto quiero que sea el ancho. El ancho, es decir, el grosor de esta línea roja ahora, es de 1,135 mm milímetros. Puedo cambiar el tipo de medición. Yo la dejo ahí, la verdad que no lo no quiero tocar esto. Y lo puedo aumentar, fíjate. Lo aumento mira cómo se ensancha el grosor de la línea. Esto está bueno eh, tenerlo en cuenta también, ¿sí? Y hay otras herramientas más que no me voy a meter con esto ahora. Esto lo voy a elegir todo. Le pongo un 1. Enter. Y fíjate que el grosor volvió como a un estado casi normal, ¿sí? Ahora lo que yo quiero hacer es eliminar el relleno de ese color porque qué es lo que te digo lo importante al principio es pintar o, o ilustrar con líneas con formas y después a lo último meterle color sí pero no quería dejar de mostrarte dónde está esta herramienta porque puede que estés eh, utilizando la herramienta de cuadrado de círculo o alguna cosa y, y te pueda pasar de que no te sale el trazado o el relleno de otro color y, y querés saber eso así que las herramientas están ahí, como te dije la flechita de acá, de acá abajo activas relleno y borde y acá tenés relleno, color del trazo y estilo o, el gros o, o las herramientas del trazo ¿bien? así que ahora en relleno, yo quiero decirle que no quiero que tenga relleno, ¿cómo lo hago? fíjate acá, con esta cruz para que me voy a acercar. esta cruz que está acá le digo que no quiero que tenga nada de color de relleno con esta le digo que quiero que tenga un color eh, pleno, o sea, todo uniforme. Con esta ya le digo degradado y hay otras herramientas más. Así que yo le digo que no quiero que tenga nada de color. Toco acá y se va enseguida el color, fíjate. Solo me quedó la información del color del trazado, que es rojo en este caso. Para ponerlo negro, solamente voy y deslizo en este, en este triángulo de colores, deslizo, deslizo este puntito hasta el, acá al extremo, que es el negro, y ya está. Listo, excelente. Este panel lo podés dejar acá o lo podés plegar con ese botoncito que te recién. Fíjate, te, y te queda en esta pestañita acá al costado. Te queda acá, ves ahí la activé, acá la pliego y queda siempre acá. Siempre la vas a tener acá. Y si no, la activas desde esta flechita. ¿sí? como, como la ventana, puede que, puede que la, en mi caso, por ejemplo, eh, se ve bastante grande eh, los iconos y todo. Entonces, algunas herramientas quedan ocultas en este formato de flechitas por eso está esa opción excelente fíjate ya tenemos nuestra primera forma del auto pusimos los primeros nodos ya vimos cómo se ponen los colores y lo único que hay que hacer es seguir dibujando de cómo sería el auto así que lo que vamos a hacer es cambiar la herramienta a esta del selector de nodos y vamos a agregar más nodos que necesitamos por ejemplo y bueno la, el espacio para las ruedas eh, y no sé si alguna otra cosa más, yo diría que hasta ahí más o menos estaría prácticamente por ejemplo para, para ver alguna herramientita más ¿sí? doble clic acá, doble clic inserté un nodo nuevo, doble clic acá otro nodo nuevo, pero qué pasa si yo esto lo muevo para darle lo que, lo que es la, el lugar de donde va la, la rueda me está levantando todo el resto de esta línea así que no necesito esto voy a hacer doble clic acá, doble clic y esto lo traería para acá abajo ahí ya tiene un poco más de forma acá podría llegar a ir como la rueda mirá lo que voy a hacer yo voy a acomodar esto por acá voy a agregar otro nodo por acá con doble clic doble clic esto lo acomodo como por acá creo que por ahí estaría y esto ahora sí que es como la, la parte donde va puesta la rueda esto que está como en punta recto tengo que transformarlo en curva ¿cómo lo hago? desde acá arriba acá arriba tengo opciones de transformar en curva Este me lo convierte eh, en curva, o sea, suaviza esto. Y este que está acá al lado, para que me acercara si lo ves bien. Este que está acá al lado hace lo mismo, pero simétricamente. O sea, de los dos lados iguales. Probado con cualquiera de los dos, yo voy a probar con este. Es decir, elijo el nodo que quiero transformar a curva. Toco acá arriba. Y fíjate que ahora se transformó en una curva. Tengo dos tiradores y cada tirador de estos me permite hacer que se ensanche. ¿Sí? Esto, ten en cuenta de que eh, es eh, equitativo, me sale la palabra. Es decir, si tiro de acá, se tira del mismo lado que acá. O sea, yo tiro acá, la intensidad es la misma para el otro también. Es por igual. En el caso de que quieras, por ejemplo, eh, que, que no estén vinculados, o sea, que si tiro de uno, solamente lo que se mueva sea uno solo lo que te recomiendo entonces es cambiar voy a volver a convertirlo en una recta desde acá, o sea, elijo el nodo este lo convierto en recta ahí está, otra vez, ahí está ahí se convirtió en recta, y tal vez te convendría este otro que está acá, ¿Sí? este otro que está acá, te permite estirar de un lado sí, y del otro no, o al revés depende de lo que más te convenga en este caso, este me sirvió, fíjate fíjate que ahí, está bueno y tiene lugar para la rueda, ahora voy a hacer lo mismo con este, elijo el nodo primero elegís el nodo y después elegís lo que querés hacer entonces lo trataría de posicionar pero me pasa lo mismo, estoy levantando demasiado así que voy a agregar estos puntitos, este nodo un nodo acá, doble clic, lo arrastro y lo coloco por ahí un nodo acá, doble clic, lo arrastro y lo pongo por acá esta sería la parte de abajo del auto ahora elijo este puntito y acá arriba, alguna de las opciones de lo que es el suavizado o la curva suavizada elijo este por ejemplo, ahí está y puedo darle la forma de lo que sería para dónde va la rueda. ¿sí? Y desde el nodito puedo reubicarlo también. La posición que yo quiera. Listo. Ya tengo la base de mi auto. Lo que puedes hacer a continuación es crear la rueda. ¿Cómo vamos a crear la rueda? Muy sencillamente. Con este objeto que es un círculo. Vamos a trazar acá una rueda. Y listo. Ahora para poder moverlo te recomiendo agarrar la herramienta de mover. Transformar ¿sí? y ahí la reposiciono y ya está. Lo que podría hacer es copiar esto y pegarlo acá. Como lo copias y lo pegas con control C, control V o desde edición, copiar edición, pegar y acá lo tengo. Fíjate que yo lo estoy como no, ti, no tiene relleno. Esto no puedo agarrarlo desde adentro. Así que o hago un clic en el borde y lo muevo desde acá del borde o hago una selección para agarrarlo todo y ahí sí lo llevo desde el borde, bien, y ahí lo posiciono ahí, tic, y lo dejé colocado, excelente, listo, esta sería la base como para empezar a trabajarlo, te animo a que completes el resto del auto, en mi caso como lo haría yo, y hasta acá llegaría como esta parte del video, porque si no se nos va a hacer muy largo, lo que debería hacer, o cómo trabajaría, seguiría trabajando con estas herramientas, como hicimos al principio, por ejemplo hay que hacer las ventanas, bien, hago un cuadrado acá, este cuadrado lo tengo que transformar así que elijo esta herramienta y le digo que me transforme el objeto cuadrado a un objeto editable con esto de acá arriba ¡tic! ahí ya se transformó entonces esta ventana quiero que tenga esta forma por ejemplo o al revés no sé o que esté media ahí como redondeada ahí está ahora lo mismo voy a hacer una nueva, acá. Esto ya lo estoy haciendo yo y te recomiendo que lo hagas vos. ¿sí? Este objeto, otra vez, tengo que transformarlo a editable, acá arriba. Y desde esta punta lo convierto. Ahí está. Y listo. Lo mismo podría hacer con las puertas, con la luz y todo eso. Una vez que tengas todos los objetos posicionados y seleccionados, ¿qué te pido que hagas? Que lo pintes. ¿Cómo lo vas a pintar? Bueno, recordá que acá tenés las opciones... Yo ya la tengo activa, acá se ve arriba, acá se ve acá al costado la, la solapita que dice, fíjate, relleno y borde, relleno, relleno y borde. Toco acá, se abre la solapa o la ventana y acá ya puedo editar lo que quiero. Entonces digamos que quiero pintar lo que es eh, la carrocería del auto. Bueno, fíjate que estoy parado, esto es importante, estoy parado donde dice color del trazo. Entonces, si yo quiero pintar un color, se me va a cambiar el color del trazo. Fíjate, digo, bueno, quiero cambiar. Eh, ¿Qué pasó? ¿Y el relleno? Bueno, ojo. El relleno está acá. Yo toco relleno y ahora le digo, fíjate, no tiene color. Dice, sin color. ¿Qué? El relleno. Bueno, acá activamos un color uniforme y ahora sí podemos pintar. Excelente. ¿Qué color? Bueno, no sé. Cualquier color. Así, azulcito. ¿sí? Las ruedas, lo mismo, elijo la rueda. Elijo que tenga un color pleno y ahora elijo algún color, por ejemplo, así cualquier color. Si ¿sí? acá, trick, lo mismo. Elijo, le digo que tenga relleno, le pongo un color. Si ¿sí? lo mismo, y las ventanas, bueno, en mi caso, elijo el objeto ventana. Voy acá que le digo que quiero que tenga relleno. Acá, relleno, y acá le podría decir que sea color blanco o en todo caso, un celeste. A ver por ahí un celestón así tipo vidrio, ahí está y acá, tic, elijo este ahí lo mismo, fíjate que me lo pintó del último color de lo, que yo ten, de lo que yo pinté lo anterior, es decir yo creé este objeto y cuando elegí este para ponerle un color me lo puso con las mismas propiedades del color que tenía el objeto anterior o sea, este me lo pintó prácticamente igual ¿sí? si yo no quisiera, lo vuelvo a cambiar de acá, y ya está lo mismo a la inversa, si querés sacarle el color, se lo sacas de acá sí es tan fácil como eso, y para el color del trazado, lo mismo, si ¿sí? elegís con qué quieres trabajar, con relleno, color del trazo, el estilo del trazo, más ancho o directamente le sacamos el, el trazado acá, color de trazo, se lo saco, no quiero que tenga trazo, fíjate entonces ya va cambiando la historia lo mismo, si yo elijo todo el objeto, puedo con todo el objeto seleccionado, cambiar alguna propiedad del color. Por ejemplo, quiero que todo lo que elegí, que es en este caso todo el auto, lo que es color del trazo, no tenga nada de trazado. Fíjate, a todo le eliminé el trazado. Y relleno, podría decirle que sea todo de color, qué sé yo, no sé, verde, ahí está. Verde. La macana de esto es que las ventanas que estaban ahí adentro también se pintaron, se pintaron de verde, por eso no se ven. Entonces, eso ya sería una lástima. Así que, edición, deshacer. Ahí está. Y volver atrás. Y fíjate que ahí ya tendría. Agarro mi herramienta zoom. Salgo acá arriba, acá tendría como digamos mi primer dibujito. Bien, ¿qué te animo que hagas? Te animo que hagas este ejercicio del auto. Y si te animas a hacer otro dibujito más. Con esta herramienta tan simple. Lo mismo. Recordá. Que podés transformar. Una recta en curva. Y la curva en recta. Así que no te hagas ningún problema con eso. Y si algún un, un objeto. No lo querés tener. Por ejemplo este. No lo querés tener. Con la tecla suprimir de tu teclado. O borrar. Se elimina. Y ya está. Así podés crear. Todas las veces que vos quieras. El tipo de objeto. O el tipo de dibujo. Que quieras. Así que. Manos a la obra, espero que empieces, por lo menos que hagas un dibujo así simple para que entiendas la idea de los puntos, es decir, los nodos y los vectores o las líneas. Acordate, nodo es es un punto y vector es una línea, simplemente eso. Entonces el dibujo vectorial se basa en dibujo en líneas. Importante es que hagas esto, una vez que hagas esto ya vamos a poder a pasar a hacer cosas mucho más copadas, mucho más increíbles, así que te invito a hacer este ejercicio y espero que me lo envíes o sea, espero que hagas el dibujo y lo envíes una vez que tenés el dibujo mira lo que voy a hacer yo está el dibujo creado, perfecto nunca te olvides de guardar esto así que, archivo, guardar le vamos a poner un nombre a esto por ejemplo vamos a ver acá voy a achicar esto no, hice cualquier cosa, ahí está vamos a poner, eh, no sé, dibujo de auto Dibujo de auto, ahí está En el primer formato de archivo SVG Que es eh, para poder seguir editando acá Y guardas Ya tenemos Tenemos nuestro documento guardado O sea que si cerrás este programa Y abrís ese archivito Vas a continuar poder trabajando Con este dibujo, ¿si? ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para... O mejor dicho, ¿cómo hago para que... ¿Cómo vas a hacer para enviarme este dibujo a mí? Muy bien lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a ir a archivo, una vez que lo guardes bien, ¿no? Archivo, y me vas a enviar una imagen en PNG. Imagen en PNG es una imagen que yo la voy a poder ver en mi computadora, ¿sí? Es un estilo de imagen. Vos vinís acá, archivo, tocas acá, PNG. Y acá a la derecha te sale esta ventana en la cual podés eh, guardar el dibujo. Esta parte, pedí ayuda de un, de un mayor o alguien que, que lo pueda hacer, porque voy a necesitar que me envíe el archivo, si es que querés que lo corrija, o sea, realmente me gustaría ver tu avance, ¿bien? Entonces, esta, esta opción de, de exportado o guardado como PNG, acá arriba, fíjate, dice, para que me voy a acercar. Exportar imagen PNG. ¿Qué podemos hacer con esta herramienta? Bueno, podemos guardar la página, solo el dibujo o solo lo que yo elija. En este caso, te voy a decir que guardes la página, si quieres, la página que es todo este cuadrado blanco, ¿sí? Vas a guardar la página, tú tú tú tú tú, le vas a decir dónde quieres guardar este archivo en tu computadora. Entonces, eh, acá puedes venir, tocas esta carpeta y le decís bueno, esto lo quiero guardar en, por ejemplo, lo quiero guardar acá en el escritorio ¿sí? con este nombre lo voy a guardar listo, lo guardaste ya quedó listo el lugar donde se va a guardar una vez que ya elegiste el lugar y el nombre del archivo a guardar le vas a dar acá exportar ahí está guardando la exportación y listo, ya se creó el archivo tenés que ir a donde vos lo guardaste en este caso yo lo dejé acá en el escritorio y ahí se puede dar, ¿sí? yo ahí tengo el archivito, que es una imagen en este caso png, transparente y esto me lo envías por mail. Me lo envías por mail al, al mail que yo dejo siempre, que es contacto.nicolascabanas.com. Me lo envías. Así lo puedo ver. Eh, y bueno, nada. Con eso, obviamente poneme tu nombre. Así me doy cuenta quién sos por el tema del mail y eso. Y con eso puedo tener un seguimiento de cómo fue tu dibujo y cómo va. ¿sí? En el caso de que, de que quieras que lo vaya viendo para darte mi devolución. ¿sí? Así que yo te invito a hacer eso. Así que recuerda, vimos la herramienta de la forma del cuadrado y a partir de la herramienta cuadrado la transformamos en un autito como? con el tema de los noditos agregando noditos y curvitas ¿sí? y a lo último guardamos el archivo guardamos el archivo el archivo de Inkscape ¿sí? para que lo sigas editando y después sacamos una copia en png con este panel que está acá para que me lo mandes a mí o a quien quieras. Porque capaz que es de algún dibujo ocupado y se lo quieres compartir a alguien. Esta es la forma, ¿sí? Así que te invito a hacerlo. Espero que lo practiquen, espero que les salga. Y cualquier duda, pregunta, me la pueden hacer como siempre. Por, por mail no hay ningún problema. Así que hasta acá, una vez que hagan esto, la clase siguiente vamos a ponerlos más fuertes. En dibujar algo con mucho más detalle, mucho más color. Muchas más herramientas. Así que espero que lo vayan practicando. Porque es importante mantenerse, mantenerse en ejercicio. Bien, Amigos, los despido. Y nos vemos en el próximo video. En la próxima clase. Adiós.